Muchísimas gracias. Para mí es un tremendo honor esta designación que me han hecho. Humildemente la agradezco con toda sinceridad, con todo cariño. Creo que más que nada es una demostración de afecto, de amistad la que me hace esta querida universidad, que ha sido fundamental para mí durante todo mi trayecto de vida, trabajando por las ideas, conocer la existencia de la Marroquín, de esta universidad que conocí desde mis primeros días, que tuve el honor tan grande de conocer a Manuel Alláo, de conocer la casa anterior donde estaban ustedes, para que vean que soy una persona un poco mayorcita, ¿no? Pero es un placer y es un placer inmenso estar con ustedes, profesores, amigos tan queridos de tantos años. Yo lo conocí a Ricardo cuando era un niño. Así que, ¿te imaginas? Tengo tantas, si pudiera estar hablando de anécdotas y anécdotas, aquí con ustedes, de, de cosas que me han pasado aquí en la universidad, de momentos tan gratos, de, que realmente eh, es muy, muy emocionante para mí. Estar aquí en esta casa me da mucha emoción, estar con amigos y con ese cariño que yo tanto respeto, que yo creo que si no hay esa amistad, y ese compañerismo, esa... Eh, que nos incentiva ¿no? lo que hace el uno, lo que hace el otro y sentirnos felices con los accomplishments, con los logros de cada uno sería muy difícil seguir adelante solo no, no como en un caballo como doña de arco sola no. es la amistad de todo y en eso sí, yo soy muy consecuente y he recibido tanto afecto y esta muestra de, de darme un, un honoris causa, un doctorado honoris causa Es una prueba de ustedes De amor y de afecto que agradezco mucho Porque seguramente que los que están aquí lo merecen más que yo El trabajo de luchar con estudiantes cada día es muy poderoso Yo no soy maestra, yo no tengo <risa> sí. Probablemente ustedes trabajan más duro que yo Pero sí tengo ese amor por la libertad que... Creo que me inculcó mi madre desde muy pequeñita de, de la importancia de leer. Y adoro leer, y a cualquiera que está cerca mío lo mando a leer, eh, lo que sea, pero que lean. Que si no les gusta, no les gusta, pero que, que lean. Entonces, y la oportunidad que me dio siempre la Marroquín en, a, en avanzar, los coloquios de Liberty Phone, que han tenido la gentileza de invitarme por tantos años han marcado mi vida y han marcado mi trabajo, y han ayudado mucho, porque mucha de la gente que, con la que yo trabajo y con las que han hecho cosas para el país, han pasado también aquí por la Marroquín. Así que esa ayuda de ustedes aquí en una u otra forma, digamos, eh, lo sabrán o no lo sabrán, a veces no saben, del impacto que tiene para los que en el resto de América Latina Venimos acá a la Rama Roquín y descubrimos este espacio de, de libertad, de luz, de aprender. Es increíble. Y yo les agradezco en nombre de, de América Latina, de todos los que nos hemos eh, aprovechado del esfuerzo de ustedes y del esfuerzo increíble de Manuel Ayau, que se le ocurrió esa idea tan grande y que tuve la oportunidad de, de conocerlo sin conocerlo, la primera vez en una en hace muchos años, en indianápolis Walter Williams me encontró a mí en eh, caminando en uno de los corredores en George Mason y me dice, Walter, que era un gigante de tres metros, yo que apenas llego al metro, me dijo, este, Dora, ¿tú conoces de la Montpelerin? Entonces le dije, no, yo no sé lo que es la Montpelera. Dice, tengo un poco de dinero que me ha dado la Olin Foundation para invitar unos cuantos estudiantes. Así que quisiera invitarte a ti. Eso sí, dice, no vas a ir al hotel donde se está haciendo la reunión. Ustedes van a ir a, a Johnson, no, a un motel allí cerca. Van a ir caminando allá porque lo que tengo no me alcanza para los tres que les voy a dar. Este, Vamos ustedes caminando y almuerzan allá y se regresan a merendar <risa> acá y yo les doy dinero para eso. Así que ya muy bien. Así que nos invitó a tres. Oye y los tres hemos fundado institutos alrededor del mundo. En Ghana, este otra chica en Montana. Ah, éramos cuatro en realidad porque una trabajó con los… Eh, era de, de, del Cato Institute, esta chica, y estaba trabajando con los barrios pobres en Washington, D.C., jóvenes y escuelas así. Y los cuatro establecimos… ¡Qué ojo de Walter Williams! ¿eh? Fíjate, a pesar de lo alto que era, miraba, miraba para abajo, ¿eh? fíjate, fíjate. Lo extraño, realmente lamenté muchísimo su muerte. Increíble. Bueno, entonces lo que les quería contar, y ustedes me van a dirar cuando pare, ¿eh? porque anécdotas tengo a mi de surgir, pero este, voy a ese Montpelier en, en Indianápolis. Este, esto debe haber sido en los 80. Y veo ahí en las primeras reuniones que había un grupo de latinos por allí que andaban salían y entraban y conversaban entre ellos y todo eso, ¿no? Eran los de aquí, liderados por allá o no, ¿y esta gente? ¿Qué será? Yo nunca he visto estos grupos así, pero ahí estaba. Y en esa, en esa reunión estuvo Hayek también, estuvo Hayek en esa reunión, me acuerdo. Entonces, y era la época de los 80 y se discutía mucho la situación de Chile el militarismo, no militarismo, y había grupos opuestos, que unos que sí favorecían pues, a Allende, ¿no? digamos, no a Allende, pues, sino al militarismo, a este y todo eso. Pero esas eran las discusiones, yo miraba de un lado para otro, de qué están hablando tantas cosas. Bueno, esa fue mis primeras experiencias Después mi entrada realmente ya al mundo del think tank fue a través de Atlas yo estaba ahí en George Mason y Don Lavoy, mi profesor, mi mayor profesor y todo. Que a propósito, yo entré a George Mason bajo Continuo Education y solo me hice estudiante graduada cuando vino Buchanan. Buchanan puso la regla de que ningún estudiante podía estar registrado en su curso si no estaba dentro del programa del PhD. Y yo estaba bajo continuo education, pero estaba metida todo el tiempo ahí con los PHDs, conversando con ellos todo el tiempo. Entonces, cuando voy a registrarme, no, dice solo la gente que está registrada en el programa. ¡Ah! Y yo estoy bajo continuo education. Entonces, casi en lágrimas fui donde la voy. Profesor, no me dejan entrar a los cursos de Buchanan. Entonces me dice, que tú no estabas bajo el PHD. Yo creí que tú estabas en el pechere, tú estabas aquí todo el tiempo. No, no estoy, estoy solo... En... Por supuesto que estaba ahí metida y dejaba a mis hijos ahí tirados muchas veces, ¿verdad, Anita? Entonces, pero bueno, pero esos son los sacrificios que hay que hacer las mamases Entonces, este... Me dice, no, no, anda nomás a la secretaria, dile que me mande todos los papeles. Ella los reúna rápidamente. Bueno, un récord. En dos días estuve, que no sé cuántos meses toma ser aprobada por el Ph.D. En dos días me aprobó. Yo era amigo de todo el mundo. Pues firma aquí, firma acá, firma acá. totales es que pude ir a las clases de Buchanan. Y la primera clase de Buchanan, este, el, pues bueno, ahí lo conocimos. Vi, eh, Buchanan vino con su entourage de profesores, eh, eh, ¿no? un grupo de gente, Gordon Tullo, todo, Tullison, bueno, todo el grupo de profesores a instalar el public choice. Este, y vino con sus estudiantes de doctorado, los que él tenía en la Universidad de Virginia, ¿no? en la Politécnica, entonces vino con cuatro o cinco que tenían, parece, la obligación de estar en los cursos que él daba, ¿no? aunque ya estaban ellos preparando sus tesis doctorales. Entonces, este, Buchanan los trajo a todos ellos. Y yo observé que una de las estudiantes, había una francesa, y había una morenita cara de latina, pero latina, latina, 100%, ¿no? Y, ¿y que se llamaba, y todavía eran, eh, las presen los presentó Buchanan. Y dice, estos son mis alumnos, están haciendo su Ph.D., ya están terminando sus disertaciones. Este, se llama Lidia Ortega, X, una francesa. ¿ya? Entonces, esta Lidia Ortega? Esta es latina, ¿no? Entonces, en el break, me le acerco a Lidia Ortega, le digo, mira, tú eres este, latina, yo soy del Ecuador. Oye, me da una mirada fría, pues. O me dice, yo vengo de California, yo no hablo español. Yo no soy latina, yo soy nacida aquí en los Estados Unidos. Así que me cortó de plano, no, nada, ¿no? A la siguiente semana de clase con en otra vez, veo que no está Lidia Ortega allí. Entonces le pregunto a la amiga, a la francesa, oye, le digo, ¿qué pasa con Lidia Ortega? Oye, dice que ella sufre de una alergia y está en la clínica, se siente muy mal con su alergia, ¿y quién le está atendiendo? ¿Ella tiene algún familiar aquí? No, no tiene ningún familiar, ella vino ahorita con el grupo de Bucana en Claro, yo sé que vino con no, no, ella no tiene nada, pero ya tiene ahí, está en el como el Hospital. Pucha, yo dije, está solita, al día siguiente, muy temprano en la mañana, me fui a visitarla. Y le dije, bueno, ¿y quién te está atendiendo a ti con esta cuestión? Dice que yo estoy extrañando a mi mamá, que siempre me hace un caldo de pollo bien rico cuando yo estoy con la alergia. Ay, le dijo, pero ándate a mi casa, pues. Yo te preparo el caldo de pollo y ahí estás, eh, estás bien. Mis hijos están estudiando en la universidad, mi marido anda trabajando, ¿no? Enrique trabajaba en el BI, viajaba como loco. Entonces, yo estoy en la casa. Me quedó mirando, ¿no? Después me dijo que había pensado, esta vieja loca, ¿qué es la? ¿Dónde es que me quiere llevar? <risa> Pero aceptó, se fue a mi casa y ahí empezó una amistad tremendamente fuerte. Yo con ella caminaba después de las clases alrededor de un lago que había eh, allí en George en, en Mason, eh, estábamos, eh, este... Como era donde vivíamos, enita, en Fairfax, en Fairfax, donde queda la Universidad de George Mason. Entonces aprendí tanto con ella de Public Choice siempre. Ella me contaba todo lo de Public Choice y yo le contaba lo de economía austriaca. Y de nos deleitábamos las dos hablando, caminando, después de las clases alrededor del lago, maravilloso. Yo aprendí tanto, tanto de ella. Me ayudó en los papers. ¿Cómo me ayudó con los papers para Bucana? Bucana era muy estricto en el inglés, en las cosas que decía. Y era muy interesante. Y eso sí es una, un dato para ustedes que son profesores, porque la metodología de, de Bucana era tan interesante. ¿no? Él este, nos dijo al, al empezar la clase, la, el curso, dijo, yo no les voy a dar a ustedes una serie de temas ni nada. Ustedes tienen que leer... 10 libros en este periodo, lo van a leer lo que ustedes puedan, entonces ustedes tienen que empezar con Locke, con Rawls, con este Adam Smith por supuesto, Hayek también, este, ¿qué más nos dio? Este, ¿Cuál era de los otros bueno, pero así, cinco o seis libros, pero estos sí ustedes tienen que hacer. Yo no les voy a poner una lista de temas ni nada, sino que cada semana yo vengo a conversar con ustedes algunos de los temas filosóficos que a mí me están, que ya sé que estoy escribiendo un paper, estoy escribiendo acerca de eso, y les voy a poner un tema para que ustedes hagan un paper. Cada semana de esta discusión, de lo que sea, ustedes tienen un, un paper cada semana que yo se los voy a, a calificar. Eh, discusión de los temas o diarios, de lo que sea. Nosotros vamos a estar aquí conversando con ustedes. este Y dice, si alguno de ustedes me propone un tema en el que yo les voy a decir, no sé, no, no se me ocurre qué decir al respecto, eso está complicado. Ya no tienen que venir más. Yo les pongo el A para ustedes, de eh, este, ¿no? Si es que no no consiguen que yo explique, explique bien cuál es la pregunta que ustedes tienen. Si alguno de ustedes me obliga a mí a pensar algo que yo ya no lo haya visto, completo el curso conmigo, ya no. Bueno, pero la primera noche fue interesante, porque él llega esa primera noche, explica más o menos los términos, no eh, qué iba a ser el curso que él daba, así, espontáneo, no teníamos un, una serie de temas, nada de eso, pero... El, Tema del paper cada semana. Entonces, este, la, eh, ya terminó la clase. Y yo estaba así en primera línea, siempre me sentaba en primera línea. Entonces, el oigo que dice, uy, esta es mi primera clase aquí. No sé dónde dejé mi carro. No sé dónde parqué Y ni, yo no conozco esta... Digo, no, no sé, yo lo escuché que estaba y digo, doctor, no, no se acuerda de algún edificio, de algo que le dé un… Sí dice, el de edificio era café. Ah, vamos, vamos, yo lo llevo. Oigan, lo hicimos porque pues, después de cada clase, él me decía, adoran, no sé dónde he dejado mi carro parqueado. <risa> <risa> ¿Qué les parece? A mí me pareció eso tan fantástico. Después nos hicimos muy amigos y, y estuvimos juntos en reuniones de la Montpel, Eran, y, los dos, todo el mundo lo perseguía a Bucana, para que estaban haciendo tesis doctorales, ¿qué piensa usted sobre esto, doctor? Y lo cansaba tanto, y le daba tanto gusto estar conmigo que yo no lo tenía ninguna pregunta difícil no, no, no, no. <risa> a más del tiempo, de los estudiantes de cosas, ¿no? Toda esa profundidad Entonces, me acuerdo tanto en una, en una reunión mismo allá esa fue en una reunión de la Montpel, eran en, en Canadá en Canadá. Entonces íbamos a subir una montaña, no sé cuánto. Y, eh, yo ingresé primero al bus, y me senté, me acomodé para dormir. Iba a ser un viaje de dos horas. Cuando estás bien y se instala al lado mío, me dice: Dora, me deja dormir aquí contigo. ¿Cómo no? <risa> Así que, este, pero fue muy, muy bueno. Y después que yo ya me regresé al Ecuador, el continuó de nuevo conversando conmigo, mandándome mensajes. Cuando cumplió 93 años, ya un poco antes de morir, me dijo, me siento muy bien, Dora, sigo con mi mente bien y todo, y bueno, pero una experiencia muy, muy interesante, muy, muy bueno, muy, muy gentil para mí. Y en cierta forma me siento yo, por eso es que me encanta saber que, que se están haciendo centros de public choice, porque ahora ya en la práctica de la economía austriaca me queda mucho ese sentimiento de, de ver el paso a la política, ¿no? Como, ¿no? Tú y tú discutes muchas de esas cosas, Ricardo, que me ha dado mucho a entender muchas cosas, te agradezco por todas tus cuestiones legales y, y tu amiga que te adoraba, ¿te acuerdas? En Quito que te llevó, ella, tan maravillosa, ¿no? Porque en realidad, perdónenme este de paréntesis, este, Ricardo. Tú eres la única persona que yo he podido hablar que sea objetivista y que no tenga ningún problema con la economía austriaca. Que puede hacer ese matrimonio. Ah, no sé cómo lo has logrado, porque con Eduardo Martí he tenido todas las discusiones del mundo, ¿no? O sea, o tú eres o no eres. Pero tú tuviste siempre esa habilidad para casi, casi convencerme del, del objetivismo cuando yo era <risa> completamente <risa> austriaca, pero... No sé, tu paciencia, tu manera de poner las cosas, tus contribuciones tan grandes con todo lo que estás haciendo, con Andrea, con todo. Siempre siento mucha admiración por ti. Y así por cada uno de los que hacemos nuestra contribución y que a veces no escribimos libros, pero que en una u otra parte, ustedes maestros, no saben que alguna de las semillitas que están plateando hoy día va a fructificar mañana. Y eso es lo que ha pasado, porque yo sí me siento que soy una de estas de second-hand dealers, como llama Buka, eh, Hayek, ¿no? los que promovemos las ideas, comunicamos las ideas, y me siento muy contenta de, de estar siempre con jóvenes como ustedes, ¿no? todos conversando, hablando, ver cómo, qué otros medios podemos hacer. Y La conversación esta mañana para mí fue muy agradable, Ver cómo jóvenes están interesados, bueno, y qué se va a hacer ahora. No hay duda que cuando empecé esto hace 30 años y todo, dirá, en muchas cosas, otro mundo que el que vivimos ahora. Pero el hombre sigue siendo el mismo hombre, ¿no? En su forma de ser y todo. No que las, se nos van cambiando un poco los escenarios. Pero cómo convertir ese anhelo nuestro, ese sueño que tenemos de un mundo mejor para todos, no solo para nosotros, porque nuestra lucha no es nuestra, nuestra propia, porque yo creo nuestro propio éxito, nuestras propias cosas, no. sino que la humanidad camine con nosotros, que nuestros seres queridos, que nuestras ciudades, nuestros países, que sabemos que sí se puede vivir mejor. Si hiciera un poquito más de libertad de tal cosa, si las personas pudieran hacer realidad sus sueños y sus capacidades se olvidaran de esa tiranía, de pensar que, de, de, de tiranía emocional que lo liquida, uno lo encierra, pensar que el gobierno va a saber más que uno, que es mejor que el gobierno sea cargo de nuestras cosas, que los políticos estén a cargo de, de hacer realidad nuestros sueños cuando nosotros sabemos que no es así, sino el individuo, sus dones, sus categorías, sus deseos, su amor por los seres que quiere y su país. Y si no los tiene también, ¿no? Pero que, que salgamos todos adelante. Atlas es importantísimo. Realmente me alegro mucho porque precisamente Atlas me condujo aquí a la, a la Marroquín, ¿no? Cuando fui yo a donde Alex y Alex me dijo, estoy ocupado ¿Cómo es que, con es que, Alex? Cato. Cato, porque este, la Voy nos llevaba a todas las conferencias que daba Cato y tuve que conocer a montones de gente de, importantísima que siempre en Washington, cuando estaba allí en Washington, entonces este, desde Peter Bauer, conocerlo, su historia y todo eso. Y de, la Voy adoraba a Peter Bauer. Y la primera vez que escuché yo a Peter digamos, yo tomé un curso con la voz que, no me acuerdo cómo se llama, no sé si era crecimiento económico, alguna de esas cosas. Y el libro de texto era Peter Bauer. Entonces yo empiezo a leer a Peter Bauer y algunas de las cosas que, que leía no me parecían muy bien, eso de estar contra la tribu. Decían, no, pues si la tribu, nosotros, eso, eso es lo que nos ayudamos nosotros, nuestra tribu. Yo no sabía pues, muchas cosas hasta ese momento. Entonces, me acuerdo que después de la clase de la VOY sobre Peter Bauer, fui donde la VOY, le dije, ¿qué es esto de que si nosotros, es cooperación aquí? Entonces, las tribus, no las llamamos tribus ahora, pero yo creo que mucho este, de nuestra eh, forma de hacer depende del grupo con el que estamos y todo eso. Entonces, después me dio la oportunidad de conocerlo a Peter Bau y a muchísima gente que llegaba por ahí, como es este otro autor de Truth and Method, Gadamer. Y la gente que llegaba a Cato era, pero, ¿qué, qué te cuento, pues, ¿no? Entonces, esa Y la voz nos llevaba en el carro, hoy día nos vamos a ver qué viene acá a Cato. Entonces, este, yo me hice amiga del director de Cato, de todos ellos, Crane, y el, el, el, el vicepresidente Bowles Bowles Bowles Entonces, un día le dije, oye, yo este, Bowles le dije, yo después de un par de años ya debo regresar al Ecuador. Yo quiero hacer algo, un instituto así como Cato, llevar a gente a discutir. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Qué es esto? Entonces me dice, pero, ¿que tú estás ahí en York Mason? Sí, claro. Le digo, pues ahí está Atlas Economic Research Foundation. Y ellos lo que... Precisamente el objetivo de ellos es formar institutos en América Latina. ¿Tú no has conocido? No, no. Entonces el profesor y toda esa gente que estaba pues eh, allí. ¿Tú no la conoces? No, yo no. Entonces, anda, anda, ya que él te va a ayudar para cuando tú regreses. Entonces ahí fue cuando fui donde Alex. Y Alex me dicen no, no, ahorita estoy ocupado porque tengo esto en Guatemala. Tengo que... una reunión de la MUNPEL eran en Guatemala, en el 80 era eso. Entonces, este, estoy organizando todo eso en Guatemala y no tengo tiempo para conversar contigo, a ver si tú… Este, es que yo quiero empezar un instituto cuando regrese. Este, ahorita estoy ocupado. Bueno, le digo, entonces regresa la próxima semana. No, le digo, yo también estoy buscando otras cosas, así que me queda viendo. Bueno, me dice, sí, sí, entonces, este, quédate, quédate que, para que tú me ayudes ahora a hacer esa reunión en Guatemala, va a ser la Montpelerán que vamos a hacer allá… Aquí hay un profesor cirico, que, eh, un maestro, este, un, ma, el padre cirico que quiere saber de las ideas y está queriendo. Yo lo voy a poner para que vaya a Guatemala. Escríbele ya, sí, de, de, quédate aquí nomás. Escríbele una carta al padre cirico, te imagino, al padre cirico. Escríbele para ver que parece que anda interesado en esto. Y después el padre cirico formó el, el claro, ¿cómo es el...? Acton, ¿no? y nos tocó pues con el asistente de Vare hacer los bailos en la misma mesa estábamos porque ah, nos sentamos ahí eh, un montón de cientos de bailos que tenía atlas esto me gusta nota esto y aquí para ver, ver este, este, tú qué vas a poner para el tuyo. <risa> Entonces, <risa> Entonces este, pero eh, mi hija Ana María Tenía una compañera, ella había estudiado en American University, y tenía una compañera muy amiga de ella, había sido compañera, queridísima, y estaban ya en las dos en Quito. Y este, Enrique y yo todavía estábamos en, en Guayaquil, todavía pasaba para un, un par de años hasta que nos regresemos y Enrique se jubile. Entonces yo, este, esta Patricia, que era secretaria del ministro de Bienestar Social, le mandé los bailos. Patricia me dice, bueno, necesitas tener a 14 personas que firmen, ¿no? Para que se haga legal aquí en el Ecuador un instituto y todas estas cosas. Entonces, puchica, yo estaba en, en Washington, 14 personas que firmen para, para legalizar este instituto. Este, y Ana María tenía un grupo de música. <risa> Entonces Patricia le dice, oye, yo le puedo hacer que el ministro firme, pero y de, de, las personas que, que evaluan todo eso. Entonces fueron amigos de Ana, este, unos eh, músicos ahí que estaban ellos, ellos firmaron. Firmaron y Patricia, tu amiga, hizo que el ministro firme. Entonces así se hizo la parte. Entonces, yo después ya de un año y pico, ya todo, ya, ya sabía que... Entonces, eso fue en el 90 y en el 91. Ah, bueno, apenas yo llegué, lo primero que hice fue empezar a hacer esos folletitos del CES, que siempre me fascinaron, que se doblaban y se metían en el bolsillo, y tú podías andar con ellos. Atlas me ayudó también, me mandó con alguien, porque fue en mi casa. Todo eso lo hicimos ya en el comedor, entre el comedor y la cocina. Entonces, este... ahí estuvimos algún tiempo. Mi marido viajaba mucho en esa época, entonces él no sabía que yo en el carro me iba, en el nuevo carro que habíamos traído, me iba a veces lejos a dejar eh, eh, direcciones que me daban de empresarios, me iba con la secretaria, yo manejando, ella me guiaba mucho y íbamos dejando los folletos de uno en uno a los amigos de este, en el carro nuevo que habíamos tenido metiéndonos en el lodo muchas veces, pero ahí lo hicimos. Y de todas maneras, yo conocía gente en Guayaquil, me acuerdo que el gobernador de Guayaquil había sido muy amigo, era amigo de la infancia mío. Y así poco a poco, conexiones, conexiones. Este, me acuerdo una de las primeras personas que visité fue Carlos Julio Manuel, que eh, Alguien me dijo que había sacado un doctorado de economía, eh, que estaba trabajando en, en el Banco Central. Lo fui a visitar para indicarle que estaba yo estableciendo este instituto. Y estuve esperando una hora casi y no me recibió. Después un secretario vino y me dijo, este, ya se fue el economista, pero dice que otro día que usted pueda venir. No, le digo, yo ya, no, ya me hizo esperar, ya no, no vuelvo por aquí. Después le conté, porque Carlos Julio llegó a ser un muy amigo mío, esa esperada que tú me hiciste, que no, la primera vez no me recibiste, y fue uno de los que más nos apoyaron para dolarización y toda esa cosa. bueno Y así me lanzaba a visitar a cualquier persona que me parecía que podía interesarle las ideas, este, Pablo Lucio Paredes, que estaba envuelto en el gobierno en esa época, que actualmente... Este, también tiene, es muy importante y ahora estamos reconociendo como uno de nuestros héroes de la libertad. Escribe mucho en el periódico es de la Universidad San Francisco de Quito. Entonces se fueron haciendo así poquito a poquito, ¿no? Este, pero Atlas indudablemente tiene un rol muy importante y durante todos estos años ha sido apoyo para ir a todas las... Eh, reuniones y todo de, de Atlas y me sigue ayudando para todos los eventos y todos que hacemos. Pero lo, lo más interesante, y antes que me olvide, fue el primer en 91, el primer gran evento que hizo Atlas este, eh, eh, en honor al instituto y fue un evento maravilloso llevamos este, en esa ocasión, después también llevamos a Ford ya con ayuda de Atlas. Pero en ese, en ese del 91 realmente fue interesantísimo, fue un evento que Atlas trajo más de 40 personas de todas partes del mundo, inclusive llegó uno de, recién en esa época estaba su, Rusia abriéndose en 91 y llegó uno de Rusia que no hablaba ni inglés ni español, solo ruso, y en un parque se perdió, no encontraba dónde quedaba el hotel. Y dicen los amigos que gritaba por todos lados, Dora de Ampuero. <risa> era lo único que decía. Pero logró irse a un hotel este, y de ahí ya más o menos mostrar sus papeles, a dónde venía y al día siguiente lo, lo recibimos en el, en el seminario que era en el Oro Verde, en Guayaquil. Pero bueno, ha habido tantas experiencias cañosas y todo, pero ATLAS sigue siendo uno de los fundamentos para nosotros salir adelante. Y, y importantísimo que ahora ATLAS pues tiene 500 institutos. Cuando nosotros empezamos tenía ni 50 y ahora es una entidad muy valiosa y muy digna de conocerla. Y agradezco toda esta paciencia para escuchar este coloquio individual de sueños y esperanzas.